Ah, estás grabando boludo de nuevo? Sí. Ah, Te voy a cobrar bro. Te voy a cobrar. Son <risa> sea, mil pesos por Roteo, mil pesos el hotel vale. dijera la chelita. <risa> bueno, en esta partida me van a ver jugar con. ¿Cómo se llama esto, Brock? Ah, no me acoses, boludo, te voy a denunciar Toma, te estoy acabando las tetitas Si nadie boludo, están dando... Uh, Sky, ¿sí? se puede cuidar... Este... So no te entendí, dinero <risa> No te <tenir>. <risa> <risa> ni, ni lo entendé ni le contestaron boludo. Bueno, bueno, vamos a pelear arriba del totem, <risa> arriba del totem acá encontré <risa> Seis no, sensibles. Hasta bajamos la vida, güey. Sí, Acá el Androxin, me está cagando Al más. rucus. Uy, la vida de Fernando. Buena. No, me faltó tirar la F, bro. Lo único que le falta esto, que cuando te, te, te muestran la pantalla hasta que te matan. Sí. Es la vida del rival. La vida desde, desde su punto de vista. Claro. Sí. Eh, no, okay. Ahora, no, me bajé el caballo! Es cuando tocas sin querer, en mis tiempos te podían montar en el caballo. Paraaaar. Me salgo me salgo me que es Ese diamante loco, no puede ser que no pase. No, sos diamante me boludo, <risa> Ya dejo de jugar ¿no? <risa> no me queda, no me queda el diamante amigo. <risa> estoy cagado. <risa> Mirá Yalin, te dije que Yalin iba a hacer un viaje boludo. Pero... Jodeme. Ah no, me fue, por acá ¿Qué es esto? Estoy re solo, estoy andando solo. Si sí, mirá como frío un... sí, ahí, no parezco una tarde, ¿no? uh. después nos compramos. Uh compramos robo de vida. <ríe> el único que grita ataxo es <ríe> Yo rompo la bola en toda la partida Encima el grog es se un... ah, sí. <ríe> Por eso me compré <ríe> la bola Para spamear el ataque <ríe> Bueno, esta. No, sí, vale. No, ¿Por, no, ¿Por qué no me puso? Chichi, el... boludo. <risa> <risa> ¡Oh, destruidor! <risa> en esta partida no tocó ninguno de los burrisos, boludo. Vamos a perder. Elefant. Yo me sentí bien cuando vi el DJ Skyrim. Mira. Ah, me estás jodiendo. No, te hicieron un bucaque. está entró el sus. Ah, se tiró el token. ¿Desde cuándo juegan el equipo esto? <risa> <risa> <risa> wow, no. Que paliza, no, qué paliza. Si, sí, si, sí, si. Sí. El Fernando por atrás, boludo. Fernando viniendo por atrás. Le mata 5. No sé cómo hace, pero siempre me da el último poquito. <risa> Ya, Viste, ya sí. empezaron los brasileños con el que está ¿Eh? <risa> <risa> era que decía, ¡eh ¡Hey, hacker! <risa> hacker! ¿Por qué le decía hacker a la casa si nos estaba partiendo la cara y le decía hacker? Sí. Me refiero, pues, la... cuando te empataba? Y fallaba Ah, claro, si fallaba, sí. Yo tuve varias veces a punto de matarla, pero igual era como que siempre me mataba. Yo la mataba, y de por ahí también me mataba, pero o sea, ah, no era sí. que era hacker, sino que jugaba bien. Claro. <risa> El tipo saltó al medio, lo mataron todo y decía que era hacker, <risa> <risa> Me dejan solo, dicen algunos. pero por farra no puedo eh. Tiene 6 balas, R4 y me mata con 2, <risa> <risa> este es nuestro. Drogs tiene la mitad de la vida. Tenía, no no Pero no el Shaleen está atrás, en la primera atrás. Correcto, tortuga, anda al punto Lo hicieron mierda boludo Oh, ¿qué pasó? ¿El Shaline tiene stun? Tiene como un coso raro que te empuja en... No, sí, la.. No, si, si, no porque me la puso una la ahí Si Ahí lo vi en la pantalla Te ayude, boludo Me pudo a jugar a todos estos Como antes en la beta Te apunteo no se muere nadie no murió pensé. nadie pero igual bueno. o oh, por lo no menos hace salir ahí sí sí sí sí y, y conquistamos O bueno, no, a conquistar, está que bueno, que no. vamos a de bien bien bien bien bien conquistar? bien bien Le bien las cositas. Qué rica. Bueno. bien bien bien bien bien me vieron. Fernando por ahí costado. Me vio ¿Dónde estás vos? Ah, vos estás muerto. Sí, claro. Shalin tiene, uh, tiene mucho daño. ¿no? Yo no encaraba que tenía que cargar las flechas. No <risa> Tiraba unas flechitas cortitas, era como, no sé. Como que estuviera escupiendo. <risa> no no reparé ni medio metro las flechas. a ver un... <risa> preso como si le escupiera la flecha que aguanta este sernido! cambiaste la runa boludo si sí, me puso a pequeños ah, si no me equivoco este bicho cuando muera o cuando muere grita que el cielo se está cayendo de eh, re como eh. el troll mismo <risa> ¿Eso grita? Grita <risa> ataque No, no, pará, ataque <risa> <risa> Como que, que le, le pone ganas Está muy exaltado, creo que es. Ah, no me meto más, muy suicido Vamos llegando una vez loco, estoy recagado. viste era esto? Dejé de tomar Farnay, ya que es tío! ¡Me lo saqué! ¡No! ¿Para qué me lo saqué? ¡Qué mentiras el Antroxy! atrás ¿Se sí. ahora o lo dejo con la... ¿Sí? sí. yo digo que sí, no? ¿Sí? Charin, charin. Oh. Sí, mierda! Qué lindo daño! Sí. ¡Ah! encima lo perdimos igual! Sí. Moriste chicos, <risa> Pongo violento porque no lo tomo trap. No, no, no comparte los audio del personaje. Si no se le habló, Sabelo no, igual me, me gusta la voz del anunciador. Ah, la voz de Snowflake. Sí. Yo creo que me gasté más oro en las voces de los personajes que en las cartas. <ríe> es que las cartas te las tiran de la No, no ¿me ah. ¿Qué tienen todos auto Ahí No tiene, amigo. No Que tiene ahí, no ahora. Me activaron el hack, quieren ganar o no? ganar. Ya sabían que no, venía no. ganando con esto, gordón. Ya voy, ya voy. no sé qué grita que es. ¿Qué mierda decís, troll de mierda? Ah, pero si no... ¡No pego a una! Y me mate igual. ¿eh? Ah, aguanta... Barik. Puta que lo parió. Ah, si sí, cantita porque la cagamos, ¿no? Si, sí, sí, perdimos. <ríe> ah, <ríe> sí ahí está. Y ulti ahí para supercarlo Igual no se sé el me de a no? Vaya puta no boludo no, no, no, Pero morí y tarado ahí todo Estoy en el punto Estoy aguantando lo que puedo Ulté No, me chile, no. Oh, la puta madre no, ¿Qué? no, Eso no, llegó que el no, no, no, no, no, no, No salí en nada, bro. No había, no había tanques en esta partido, ¿qué pasó? No sé. Se ve que estaba peleada la, la primera línea.